Mundo virtual versus mundo real. El metaverso nos invita a estar inmersos en un mundo de fantasía a través de videojuegos y experiencias como la realidad aumentada o virtual. Pero cuidado, ¿qué dolor de cabeza real te puede dar el mundo virtual? El robo de identidad mediante el inicio de sesión en redes sociales y videojuegos con múltiples jugadores puede traerte más que una desagradable sorpresa. Estafas con robo de identidad, acoso y doxing, que es el proceso de recopilar información confidencial de la persona para luego chantajearla. ¡Oh, my God! Robo de monedas virtuales y mucho más. Sí, ya sé lo que estás pensando. Ni en el metaverso podemos estar tranquilos. ¿O sí? Ingresa a nuestro sitio y verás cómo puedes protegerte en este universo paralelo.